Santiago Matías y Carlos Durán en guerra, señores, no está fácil Santiago Matías eh, Los enfrentamientos entre figuras del medio artístico ¿eh? y artistas de diversos géneros continúan sin cuartel Y ahora se ha destacado, se ha desatado, perdón, una nueva guerra entre Santiago Matías focos y Carlos Durán eh, todo el mundo sabe quién es Carlos Durán, que es el presentador de los popis, que hace encuestas y es muy jocoso. Claro, eh. como gasoy que es popis, Carlos Durán. Es la parte rica de la comunicación, como yo le digo. Mm. Matías aprovechó sus redes sociales para desahogarse y dar a conocer lo incómodo que se siente con el youtuber Carlos Durán, quien según a los Alofoque imita su contenido... De entrevistas de artistas del género urbano. A lo que Durán respondió de la siguiente manera. Trabajen que las entrevistas se están haciendo desde el siglo... <ríe> Señores, no... Ok. Desde hace varios siglos se están haciendo las entrevistas. Dice Carlos Durán. Eh, más tarde, Carlos subió un video a su canal de YouTube, donde algo molesto da respuesta a los foques. Manifestó que nunca se ha envuelto en problemas mediáticos ni tiraderas, que eso se deja a los urbanos, pero que va a defender los siete años de trabajo incansable que ha realizado para lograr lo que tiene. Después de esto, Santiago Matías le respondió en Instagram a Durán a través de un post y de varios videos. Ahí está el post de Santiago Matías. ¿Eh? Yo no tengo clase, pero a mí... No me hizo popi, papá, papi, mami. Lo mucho, lo poco que he logrado en esta vida ha sido a base de mi dos. Mm, en este mundo lleno de hipócritas y demagogos. Nunca he querido pertenecer a ningún círculo social de donde vengo el lodo. Y sé para dónde voy la tierra. Eso fue parte de lo que dijo Santiago Matías a los foque para Carlos Durán. Yo pienso que uno debe sentirse aludido o, o, o sentirse alegre si una persona intenta hacer lo que tú estás haciendo. Pienso yo, como persona, ¿eh?, porque yo no, no veo nada malo en Ricardo, Carlos Durán. Ahora, en cosas de nombre y cosas así, puede incomodarse. Pero si una persona, porque todo en esta vida usted tiene que fijarse en algo para usted iniciar algo ¿sí o no. Tiene que fijarse en algo porque si yo brego un ejemplo en tarima, de quién yo eh, eh, mire, de quién yo me fijé. Eso es así. Usted tiene que copiar lo bueno de la gente. No es malo que usted copie algo bueno de alguien. Es lo malo que usted no puede copiar. Uno siempre tiene un ídolo o, o, o, o, o alguien que uno... Los raperos tienen un ídolo. Ah, no, el, el, el, el ídolo mío es Darry Yankee. Ah, el ídolo mío es que canta el Link ¿Me entiendes? Entonces, eh, a veces no puede uno malinterpretar las cosas. Todo el youtuber, ahora el influencer más grande que aquí, ¿quién? A los foques Radio. Hay muchos influencers, eh, o sea, muchos que están intentando ser influencers en YouTube y, y hacen de la forma de Santiago Matías, haciendo entrevistas, porque quieren lograr, quieren seguir esos pasos. ¿no? Claro. Han intentado. Vamos a ver este video. Eso lo dicen los gringos, ya, ustedes compren un truco de pistas urbanos para aprender un algoritmo, cualquiera es duro. Sigan haciendo los videos de que comiendo espagueti en es un camión en movimiento. A ver si es verdad, más lo solo al Que son tigres hebitos que nunca han corrido el movimiento urbano y de una vez le dan el break. Y que si voy para allá. Y a chamaquito nuevo en YouTube, que si lo apoyan ustedes, ustedes lo ponen a coger lucha. Pero Dios tiene que pasarle factura usted debe empeñar toda la cadena y toda la prenda la compraventa, compraventa lo cojo. Yo estoy acostumbrado a que me coque. Y eso ya yo lo he superado. Llevo a Marco, Marco Carpiadosa hoy, al otro día lo lleva, digo, con un ateo. Llevo un pecado a hablar del mal y al otro día llevo una langota, versus un pica pollo. Entonces, eso está bien. Lo único que me Mequilla el fronting, tigres que no corren. Dejen de entrevistar a los urbanos y copiar la miniatura en los videos a ver si ustedes son duros. Hagan dique, los experimentos sociales, de que comprando dos mil pesos, de que es una tienda. Hagan eso, a ver si es verdad que ustedes son duros. Esa mierda, de que... Vamos a ver otro video. No entiendo el video. pues. Pero ahí está... Carlos Durán. Respondiéndole ahí a eh, Santiago Matías, a los foques. Señores, bueno, esperemos que, que este problemita se resuelva entre Carlos Durán, la base pop y a los foques radio show on the ground. Eh, del bajo mundo. Vamos a una pausa, retornamos con más informaciones aquí en Los Osobrosos. The other classic ideas were